Miguel Ángel Castiblanco, comunicador social y periodista, magíster en docencia de la Universidad de La Salle, amplia experiencia como docente universitario. Actualmente se desempeña como docente líder en el área de investigación en el programa de comunicación social y periodismo en Uniminuto, centro regional en Suacha, y como docente en la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Dicta las clases de metodología de la investigación e investigación aplicada a la publicidad. Lo hace único la manera en la que ve la docencia, una materia rígida y aparentemente aburrida. Él logra transmitir sus conocimientos de manera amable, amena y motivadora. Hace de la investigación un viaje a lo profundo de nuestra realidad y el porqué de sus fenómenos y despierta la curiosidad de, en nosotros de explorar un poco más allá de nuestro propio entorno. Lo hace único su manera de ver esta aventura que él llama investigación. El objetivo de este video es por un lado darle las gracias a Miguel por su esfuerzo y su capacidad de reinvención en estas épocas de clases no presenciales y por otro lado motivarlo para que siga dando clases de la misma manera que lo ha hecho este semestre. Que sepa que nosotros, sus estudiantes, somos conscientes del enorme esfuerzo que hace por transmitirnos lo mejor posible sus conocimientos y que más que estar satisfechos con eso, estamos orgullosos. Buenos días, profe. Hola, Valentina. Pues esto en realidad no era una reunión para una entrevista formal, sino que simplemente era para poder agradecerte por tu, todo tu trabajo que has hecho y el esfuerzo que pues has hecho para que nosotros podamos seguir eh, con la misma metodología de la clase y seguir motivándonos en tu clase, ya que pues obviamente también lo haces muy bien y con mucha pasión, entonces... Queríamos agradecerte por medio de esta llamada. Ay, muchas gracias muchachos. También gracias. agradecerte porque aparte de que seas un buen profesor, sentimos como esa conexión de que también nos puedes enseñar mucho más que eh, algo académico, sino también ayudarnos a formar como personas y siento que es algo que va a ayudar muchísimo en la carrera profesionalmente y a saber desenvolvernos en el mundo. Agradecerte por el por la adaptabilidad que, que se tuvo que hacer, porque para nadie fue, fue fácil el cambio y más para las profesores que fue un cambio tan drástico de cambiar su, su, sus clases presenciales, nosotros pues nos hemos ido adaptando porque hemos tenido varias clases, por a los profesores les tocó cambiar, cómo explicar, cómo decir, los talleres, los trabajos, todas esas cosas. Mi mensaje por mi parte es, es que yo en Metodología esperaba una clase súper maluca, súper horrible pero pues finalmente no lo fue y creo que es, en parte es gracias a, a vuestra metodología. Es vuestra? Es mi mensaje. y Lo que quiso sí decir Martín es que tú eres tan buen profesor que la metodología de investigación no fue tan tedioso como lo imaginábamos. Pues estoy sorprendido. Eh, en la docencia pasa que hay personas que están en la docencia por alguna cosa, pero eh, yo considero que digamos... Estamos otros que nos gusta mucho, por lo menos yo disfruto mucho estar en el salón de clases, por lo menos ahorita que los estoy viendo ya extrañaba, porque hay veces en las clases virtuales yo veo solo un nombre, me hace falta mucho ver las caras de los estudiantes, o sea, es, eso sí que he extrañado mucho ver, saber a quién le hablo, porque pues ustedes no saben lo que es uno estar acá exponiendo y hablando y, y saber que solo hay una pantalla talla negra, nombre, no uno pierde ese, ese contacto tan importante, que solo lo da la presenciabilidad y ¿no? compartir ahí en el aula. Y que pues no tenemos una manzana, pero sí un banano para darle <risa> No eso está muy bien. Me debe ese banano. Y Con ustedes ya no nos vimos más acá, pero si Dios permite y la vida nos vuelve a reencontrarnos, encontramos en